Ustedes le llegaron, manín. Pregunta por mí, rapeando en esta mierda. Soy el king. No quiero bling bling ni nada de eso. Háblame de la casa de mami y par de pesos en uh -huh. la cuenta. Ey, manín, date cuenta con quién tú cuentas. Si no tienes dinero en la cuenta, deja de hablar, deja de hablar. Que si frenamos, ustedes toditos van a llorar, no hacen nada. Ustedes lo que copian mucho me voy a callar, que estoy hablando mucho hablando mucho, mientras yo me voy a fumar un pucho, este para me dice, panita pues tú fumas mucho, qué es lo que quiere que te lo dé ¿Qué quiere usted, háblame claro, qué es lo que tengo que hacer, yo voy en lo que se va seis. así que yo en lo que está. ¿Qué? ¿Qué quiere que parezca uh -huh. tú quieres que ahora los tres lo más me crezcan ¿Qué? con esa locura yo creo que no tengo cura, está claro que le voy a causar una coyuntura a estos raperos y que, raperos de cintura tú estás escuchando un rapero que viene de la locura, la locura, la locura está claro que voy a fumar, tranquilo si te apuras, o no me espera, voy a sonar hasta en la esfera, voy a hacer que salga para arriba mi bandera, Mira. Venezuela demasiado bella, ocho estrellas representa como una doncella una ahorita doncella estoy con el pana la botella algo bello, pero el culo de Maduro Curo, eh. era mierda que sale, ensucia el país no lo quería decir, pero lo voy a decir eh, sí. eres un huevo, deja ese país, que tranquilo mucho flow, mucho estilo. Ustedes tienen que morir, se tenía que decirlo. Ustedes no son gallos y si llegan a gallos son Manilo. Manilo. Hijo de puta, contigo me curo. La única puya que tiro es su Maduro. Yo. Me cago en tu tío y en tu abuela. ¿No te da vergüenza lo que está pasando en Venezuela? No te Eso da vergüenza. vergüenza, hijo de puta. Tú no estás viendo. Por favor, busca una ruta. Puta. Si te metes para acá, gente te ejecuta. ¿Sabes por qué? Porque eres un hijo de puta. puta. Acabaste con todo un país entero. No voy a decir nada porque de verdad, si a esto me refiero, Fierro. creo que muero hablando de toda la gente que está pasándola mal. Muchas cosas diferentes.